Señores, también quiero compartir con ustedes una noticia que hace apenas minutos se ha dado a conocer. Señores, se anuncia una noticia para mí positiva. Para mí positiva y reitero, el presidente Luis Abinader está tomando y escuchando el sentir del pueblo. Señores, en el día de hoy, hace apenas minutos, se dio a conocer de mano del vocero de la presidencia, Homero, Figueroa, señores, lo que tiene que ver no solamente con eh, detener el aumento que se estaba llevando a cabo en la factura eléctrica, sino un carácter muy importante, señores, que donde se le instruye a la, superinten la superintendencia de electricidad y a la distribuidora acreditar acreditar a la persona que ya se le hubiese cobrado el aumento en el mes de julio y en su defecto ser debitado. Explico que a la facturación del mes siguiente se le pueda debitar el monto ...que usted se le hubiese cobrado por el aumento. Para que me entiendan de manera llana, si usted ya pagó en su próxima factura, usted va a tener la reducción de ese aumento que usted pagó. Vamos a escuchar, por favor, equipo, de mano de nuestro equipo de producción, Isaac Calderón, Heriberto, lo que es esa información que dio a conocer el vocero de la presidencia, Homero Figueroa Vamos a escucharla, por favor, jóvenes. Distribuidoras Ede Sur, Ede Este y Ede Norte deberán refacturar a los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad las facturas emitidas en el mes de julio 2022, lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento, se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura. Si aún no la has pagado, se te descontará el monto correspondiente al aumento en las empresas distribuidoras. Escucharon ustedes ahí de manera oficial, de mano del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, la autorización que se hace para este proceso de aumento. Señores, tenemos que ser justos, pero lo que estaba atravesando la, el aumento de la factura eléctrica era un clamor del pueblo y el presidente escuchó este llamado.